Estás viendo la tercera en Discordia. Al finalizar, ¿dónde diablos está Humaya? Aquí, por el Supercanal. Estás viendo, ¿dónde diablos está Humaya? Al finalizar, todo es prestado. Aquí, por el Supercanal. Estás viendo, todo es prestado. Al finalizar, TV Diario Despertido. Aquí, por el Supercanal. Estás viendo Telediario Despertido. Al finalizar, Tarde lo conocí. Aquí por el Super Canal. Estás viendo Tarde lo conocí. Al finalizar, Sin Miedo a la Verdad. Aquí por el Super Canal. Estás viendo Sin Miedo a la Verdad. Al finalizar, Comisario Rex. Aquí por el Super Canal. Estás viendo Comisario Rex, al finalizar Guerrero Ninja Americano, aquí por el Super Canal. Estás viendo Guerrero Ninja Americano, al finalizar Alerta Cobra, aquí por el Super Canal. Estás viendo Alerta Cobra, al finalizar María la del Barrio, aquí por el Super Canal. Estás viendo María la del barrio al finalizar Telediario nocturno. Aquí por el Supercanal. Estás viendo Telediario nocturno al finalizar Combate. Aquí por el Supercanal. Estás viendo Combate al finalizar Anónima. Aquí por el Supercanal. Estás viendo a Anónima, al finalizar Mentes Criminales, aquí por el Super Canal.